Louis Amadeo Brière Lacroix, más conocido por el apodo de Mille Dubois, fue un inmigrante de origen francés que vivió en Valparaíso a principios del siglo XX. Acusado de asesinar a un grupo de acaudalados comerciantes, su número difiere según la fuente, fue capturado cuando intentaba cobrarse otra víctima. Según los cronistas de la época, las víctimas de Dubois eran usureros, por lo que el pueblo lo tildó de una especie de Robin Hood chileno, considerando los asesinatos como actos de justicia del proletariado contra la burguesía. Una vez detenido, fue sentenciado a muerte, la que enfrentó con inusitado aplomo, declarándose inocente hasta el final e impidiendo que le vendasen los ojos, muriendo frente al pelotón de fusilamiento el 26 de marzo de 1907. Esta actitud ante la muerte provocó el desconcierto de la opinión pública, la que finalmente terminó por cuestionar el proceder de la justicia. Su tumba continúa recibiendo peticiones y agradecimientos, perviviendo aún como una animita milagrosa en el imaginario porteño.